Mis hijas están estudiando en la San Martín. Mi hija mayor tiene 14 años. Tiene una amistad con una niña que se llama... No puedo decirlo porque yo sé que mi vida corre en peligro, pero esa niña yo no quería que viniera en mi casa porque yo sabía que su familia me van a matar a mí. Pero yo tengo que decir la verdad porque mi... la vida de mis hijas y la vida mía está en peligro porque ellos llegaron, a bajaron la pistola porque eran dos niñas que estaban peleando, la familia no tenía que caerse. Porque, cosa de los niños, los adultos no se meten así. De dos niñas. Entonces vinieron la familia encima, no caen nosotros. Nos dieron un golpe, palo. A mí me dio una galleta el hombre y me sacó la pistola por matarme. Entonces el esposo mío se metió, le dieron una botellazo y él tiene un hoyo ahí. Él está muy Mi esposo se llama Luz Mamoise, él está muy grave hoy. 25 años es un muchacho. Él no conoce a nadie aquí. Quien lo trajo aquí fui yo. Entonces me siento entre la espada y la pared porque si le pasa algo me muero. No sé qué voy a hacer porque la niña está en la casa y estoy muy preocupada porque ellos querían entrar a matar a nosotros, a las niñas también. Entonces yo no sé. Mis hijas están cuidados, allá sí está cuidado porque ese hombre tiene poder, puede matar a mis hijas y a mí también, a mi familia. No sé cómo se llama, pero un hombre alto, fuerte. Yo sé que mi vida está en peligro a partir de hoy, no sé. Que, que me ayude, que me ayude, que me apoye, que no me desampare porque yo sé que ese hombre me va a volver y va a matar a mí, a mi familia. Eso no se va a quedar así, ese va a volver.